Oggi è il 5 dicembre del 2004, siamo circa 35-37 persone con Mangia poi, sì. È domenica e sono circa le 19-20-25, sì. El día 5 de diciembre de 2004 tuvo lugar una de las investigaciones más estrictas jamás realizada a Marcello Bacci, en presencia de un equipo multidisciplinar de investigadores experimentados de Italia, Portugal y Reino Unido. El catedrático de Psicología David Fontana, la diplomática e investigadora Anabela Cardoso, el físico nuclear Mario Festa, el ingeniero aeronáutico Paolo Presi el técnico de radio Franco Santi, el sociólogo y exdiplomático Emanuel Torielo y el medium Robin Foy, entre otros. <risa> La parte más increíble del experimento fue cuando el técnico Franco Santi, a pesar de quitar las cinco válvulas de la radio, las voces siguieron apareciendo incluso cuando Bachi en un arrebato apagó la radio. Entonces, la cuando a un cierto punto comienza a hablar y la guitarra, si era girata già la radio in modo tale da poter accedere al suo interno si chiama il radiotecnico di allora un certo eh, Franco Santi e gli si dice leva le valvole quello comincia a levare le prime scusso, due le prime tre, tre scottano tremendamente no no Santi perché le tali dico io toglili tutte e cinque bene la voce ha continuato a parlare esattamente ancora avanti We together spoke to Daddy, Annabelle, Mario, Manuel, and All of us here are going to a learning. Por primera vez en el mundo y en exclusiva para Tiempo de Misterio, mostraré la grabación inédita de audio original y traducida al castellano de aquella sesión que duró cerca de una hora y a la que se le considera la experimentación psicofónica y la prueba más asombrosa jamás registrada. Muy pronto, en Tiempo de Misterio, año 2004, las voces de Bachi, a prueba. Tiempodemisterio.com en busca de la verdad.